ser una chilena yo que tengo casi 22 mil goles en el roca 22 goles mira mira mira mira que lo hablo lo digo y lo